Háblame Rafa, aló, aló, 1, 2, 3, probando, hola, hola, Oxalac, aló, aló, por favor. Bueno, bueno, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bueno, sí, probando, 2. Ya, sí, estamos, estamos bien. Dame un segundito. Sí. <coughs> Ya, <ríe> comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Fuimos Buenos, esta vez eh, con un programa especial, ya que aprovechando que estamos en el mes de octubre, y, eh, y también con un invitado especial. Pero primero vamos a. a Voy a partir saludando a mi gran amigo Rafa, que me acompaña todas las semanas acá. ¿Cómo está Rafita? Hola compadre Álvaro, todo muy bien por acá, muy contento porque como le prometimos a la gente, eh, estamos en octubre, estamos en el mes más spooky del año y estamos trayendo todo lo que es contenido relacionado con Paranormal. En el capítulo anterior amigos les prometimos una bomba, por suerte nos resultó esa bomba y eh, nos saca con un tremendo invitado toda una personalidad de internet eh, una gran figura también en lo que es el mundo de lo paranormal, estamos con el gran Ozlack investigador. Amigo Ozlac, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sea muy bienvenido a nuestro podcast. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y con mucho gusto eh, podemos platicar sobre estos temas que en estas fechas a, a la gente le, le comienza a, a interesar bastante. Ya tenemos diciembre que todo es fiestas familiares, regalos y demás, pero ya octubre y noviembre en Latinoamérica se ha vuelto ya la costumbre de, de temas de terror y paranormal, así que por mí es, es genial porque es un tema que siempre me ha gustado, todo el año yo estoy eh, conociendo y haciendo actividades con respecto a estas temáticas y bueno, octubre y noviembre es eh, la parte más fuerte y estamos para platicar. ¿Tú Oxlack llevas aproximadamente, llevas como del 2009, 2010, puede ser en YouTube, hablando acerca de toda esta temática? y Desde el 2008, más o menos. 2008. ¿2008? Sí, en este diciembre estaré cumpliendo 15 años ya en YouTube. Pero es increíble porque eh, yo recuerdo que al principio cuando uno buscaba por YouTube, no sé, pues, apariciones, fantasmas, demonios, era como... La primera opción que te aparecía era Oxlack, y lo que a mí me gustaba, de, o, o lo que me gusta de su trabajo en el fondo, es que él no es solamente un canal en donde se cuentan estas historias, sino que hay una investigación detrás. ¿Cómo, ¿Cómo nace como esa idea Oxlack, como de ir un poquito más allá con respecto a este tema, y no solamente contar lo que se Porque hay muchos canales donde se muestran, por ejemplo... Cierto video paranormal, pero no se, no, no, no se hace una investigación. ¿Cómo nace la idea de, de, de abarcarlo de esta forma? Bueno, es que yo tuve la oportunidad de que el tema me llamara mucho la atención y me enamorara de estos temas de misterio por eh, los eh, programas de Jiménez Del Oso. Eh, este español es un era un psiquiatra quien comenzó a divulgar eh, estos temas de misterios en España. Eh, había muchos otros también que, que ya hablaban de este tema, pero bueno, Jiménez del Oso fue parte importante y su voz era increíble, era, es la voz del misterio. Y pues también está eh, JJ Benítez, está Salvador Freixedo y muchos otros personajes eh, de los años 70, de los años 80 que tomaban el tema del misterio eh, con un compromiso y con una responsabilidad eh, que, que me gustó bastante. Entonces, como de estas personas y de estos programas que yo veía, pues eh, tomé esta forma de hablar de la temática paranormal. Bueno, yo eh, cuando abrí mi canal de YouTube, no, nunca pensé que iba a comenzar a hablar de fenómenos paranormales ni hacer investigación de niños, sí, sí con esta pasión que, que me nació a partir de estos personajes. Sí, siempre quise ser un investigador paranormal, a, a pesar de que esto fuera risible para muchas personas o para mis compañeritos, yo siempre quise ser un explorador, encontrar eh, ruinas antiguas, descubrir tesoros eh, e investigar fenómenos extraños, criaturas extraterrestres y demás. Ese fue siempre mi sueño desde niño. Pero cuando abrí el canal de YouTube nunca, no, no sabía que yo me iba a dedicar a esto. Así que eh, cuando lo hice y cuando empezó a, a que la gente comenzó a verme y a consumir mis videos, entonces decidí que tenía, que tenía una responsabilidad, ya que mucha gente comenzaba a verme, tenía una responsabilidad y esa era de informarle a la gente sobre si los temas eran verdaderos o eran falsos. Yo como ya había leído desde la niñez y había visto muchos programas y había, me había documentado de estos temas, sabía de algunos casos que habían resultado falsos y que seguían diciéndose como reales. Entonces quise compartirle a toda la gente que le gusta el misterio y estos temas. La verdad, lo que estamos haciendo eh, o lo que yo buscaba en ese entonces era... Eh, tener evidencias reales de estos fenómenos que a mí me interesan mucho y quitar todos esos fraudes y toda esa gente que es charlatana y que solamente hace el tema paranormal un show eh, para generar ingresos. Yo hasta ese momento no sabía que de lo paranormal se podía ganar dinero, pero poco a poco me fui dando cuenta que en televisión pues eran shows para generar dinero precisamente. Exacto, uno, uno de repente cuando, yo, yo personalmente que consumo mucho de este material, la gran mayoría de lo que está en internet está desde la postura casi amarillista, digámoslo así, y, y bueno, lo que haces tú un poco es eh, siempre partir desde el escepticismo, sobre todo. Hoy por hoy, cuando hay un montón de material que no sé de dónde sacan, pero todos los días está el top 10 de la semana de apariciones de fantasmas. Y, y bueno, tú eh, tomas estos casos siempre desde una postura, digamos, casi científica para tratar de desmentir. Y, y yo creo que eso es el valor agregado que tiene tu contenido, Oslac. Oye, una, una pregunta... Eh, tú, tú hablas de, de tu infancia. ¿Qué crees tú que fue el, ele el elemento gatillante para despertar esta atracción por lo oculto, por lo paranormal? ¿Tienes algún recuerdo en particular donde empieza esta afición? Yo creo que eh, esto de la genética eh, es bastante importante con respecto a los gustos, y eh, a los pensamientos que tengamos cada persona. Mi mamá ya tenía el interés por los temas de misterio, por los temas paranormales, por eh, la naturaleza, por eh, la astronomía. A mi mamá le gustaba mucho, era muy curiosa, siempre estaba viendo programas, comprando revistas de ese tipo de contenido. Entonces yo eh, pues no tuve una infancia con un papá, siempre estuve eh, con mi mamá todo el tiempo. Así que el gusto me nació a partir de, de lo que ella veía en televisión o leía, y a, a, a pesar de eso, o, o más, a, más que eso, también fue por genética. Entonces yo sé que esto de la temática sobrenatural y de que sea o quisiera ser un indicador fue eh, a raíz de, del gusto de, de mi mamá. Hasta la fecha mi mamá luego quiere que yo le ponga mis videos porque le gusta la temática y a mí me da un poco, no sé, no, no sé, es, es raro cuando la familia ve tu contenido, eh, pero sí, a veces sí le pongo mis videos y a ella le gusta mucho. Le sigue maravillando todo este, este planeta tan increíble e insólito. Oye, me imagino que, que una vez que empezaste con, con todo lo de YouTube, eh, se te empezó a acercar gente a, a, a comprar sus propias experiencias, porque, claro, cuando hablamos de, tema, de temáticas paranormal eh, con no sé por relacionado con apariciones, fantasmas, criaturas, eh, la gente de repente no quiere contar estas historias a, porque, porque tienen miedo de repente a, a que piensen que está eh, mintiendo o está diciendo algo ridículo. ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo te diste cuenta de que? ¿O empezaste a darte cuenta que había gente que también tenía sus propias historias? ¿Cómo viste la, la opción de poder analizar esas historias? Que es difícil de corroborar, ¿cierto? Si es que no hay un registro fotográfico o audiovisual. Sí, bueno, eh, aquí tengo que no, no ser un analista. Estamos hablando de, la, eh, de ser estos escéptico o desde el escepticismo, claro. La ciencia también se construye desde el escepticismo, porque el escepticismo el preguntarse el porqué de los fenómenos, el porqué de las cosas, el preguntarse cómo se crean, por qué, eh, por qué se forman, qué son, etc. Entonces, precisamente estos temas, también desde la parte del escepticismo, es cómo se pueden llegar a conocer, se pueden llegar a medir, se pueden eh, llegar a estudiar y terminar siendo ciencia. Eh, con respecto a, los, a las pláticas de personas, porque siempre en cualquier reunión, Vas a, a un lugar eh, y empiezas a, a convivir con la gente que, que no te conoce eh, y empiezas a platicar. ¿Qué haces? Yo siempre que me preguntan, ¿qué haces? Es como, ah, este, hago publicidad en Internet. Y, y siempre, ¿no? En bancos o fiestas o lo que sea, hago publicidad en Internet. Ah, este, ¿qué haces? Eh, es pancartas, haces videos, haces... Sí, videos, videos. ¿Y de qué eran los videos? Ah, pues, este, pues de temas, ¿Qué temas? No? Y te van a fuerzas, te van eh, preguntando hasta que llegas, de bueno, lo hago temas paranormales en YouTube, ¿no? Ya termino diciendo y es como, wow, fíjate que a mí me pasó que, y todos siempre comienzan a contarme una historia. Siempre, siempre. No puede ir a un lugar que, pues que, que no conozca, con personas que no conozcamos y que empezamos a platicar. Porque siempre sale la temática paranormal. Me parece que todas las personas tienen una historia paranormal o tienen eh, una opinión sobre estos temas. Entonces ahí no puedo decir si son verdaderos o son falsos. Simplemente escucharlos, simplemente escuchar a la gente. La pregunta que siempre me hacen es... Que ¿Cuál es el, la historia o el caso más real de los fenómenos paranormales? ¿Cuál es la historia que he comprobado que es real? Y yo siempre les digo que la historia paranormal más real es la que ustedes mismos experimentan. Ustedes mismos saben si lo que les ha pasado es real o es falso, tiene explicación o no tiene explicación. Entonces en esas partes es donde yo solamente eh, trato de escuchar. Y si me interesa el tema como para estudiarlo más a profundidad o como para eh, ponerlo dentro de uno de mis libros, entonces eh, hago más preguntas sobre ello. Pero si no, solamente eh, escuchamos y compartimos esa historia como lo hacemos en las transmisiones de la noche que escuchamos a la gente. Exacto. Yo, yo coincido un poco contigo en que toda persona tiene una historia sabrosa, al menos en, en, en cuanto a lo paranormal. Yo personalmente eh, he vivido demasiado, muy poco, muy pocas cosas que yo podría considerar paranormales. De hecho, soy bastante crítico, pero no negacionista. No, eh, estoy absolutamente convencido de que no lo sabemos todo. Tal vez eh, existen cosas, no quizás, bajo las etiquetas populares de la gente tiende mucho a etiquetar, pasa algo, no, es que esto es un fantasma, o una bruja, o un duende, eh, pero estoy abierto a, la, a las posibilidades de que eh, puedan haber cosas que aún no explicamos. Eh, en tu caso personal, desde lo empírico, desde tu experiencia, ¿tú has vivido algún fenómeno que te convenza de que existe algo que aún no podemos explicar? Sí, sí, sí, tengo varias historias que me han sucedido y que... Eh, no puedo encontrarles alguna explicación. Estas historias, en su gran mayoría, han sido eh, en mi casa. Eh, la gente pensará que uno que se dedica a estos temas y que va a lugares embrujados, que va a lugares abandonados, que se mete a cuevas, que anda por las noches en lugares solitarios, etcétera Es donde encontraría estos fenómenos paranormales, pero la verdad es que no, ¿eh? eh los fenómenos... Eh, suceden en cualquier momento y en cualquier hora del día no necesariamente en donde se menciona que hay espíritus no como las antiguas prisiones por ejemplo que dejan de funcionar y que se quedan abandonadas y comienzan a decir que hay fantasmas o en los hospitales que dicen que hay fantasmas etcétera no necesariamente es el lugar esa es la creencia que tenemos los fenómenos paranormales yo estoy convencido de que que existen y es tanto así que suceden en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. De hecho, algunos ya los empezamos a llamar en esta nueva modernidad como fallos eh, o fallas en la Matrix. Ahora los estamos mencionando como fallas en la Matrix. Pero es que siempre han sucedido fenómenos extraños que la gente no ha podido darse explicación. Entonces, eh, sí me han pasado cosas. Tengo varias historias, no sé cuál contar. Puedo, tengo una historia donde estuve conviviendo y digo conviviendo porque pues así sucedió con un fantasma en, en un trabajo que yo tenía de velador. Eh, tuve otra experiencia con un sueño vívido y con un fantasma también en una, en un pueblo donde yo trabajaba y donde me quedaba a dormir dentro del trabajo también. No era velador, pero me quedaba a trabajar dentro, me quedaba a, a trabajar en la computadora, computadora dentro del local donde yo trabajaba. Eh, tengo otras experiencias en mi casa. La, que digamos que cuando yo creí fielmente que los fenómenos paranormales o los fantasmas existían, no fue por ninguna experiencia. Fue por escuchar las experiencias de los demás. Pero bueno, yo sé que ustedes quieren escuchar una historia y les voy a platicar alguna. Tengo varias, entonces ya no sé cuál. Y es que he contado tantas en, en mis redes sociales, en las entrevistas y demás, que no sé cuál sea buena platicar esta... Esta vez voy a platicar una, fíjate que casi no platico. Eh, antes, cuando no había celulares... Eh, tenía, y empezaban los teléfonos de casa, eh, pues era la novedad, ¿no? En, en México comenzaron a poner eh, pues, teléfonos, a llegar los teléfonos de casa y pues a, a venderte ese servicio y demás. Entonces, en los primeros días, yo creo, el primer mes de que yo eh, tenía un teléfono, estaba una tarde acostado, en mi casa no había nadie Estaba acostado en el sillón viendo la televisión Entonces, no sé, yo creo que estaría viendo caricaturas Y de pronto escuché, ¿qué, qué pasó? De pronto escuché como que se escuchaba un niño un, La voz de un bebé, como que se reía Pero pensé todo el tiempo, lo escuchaba constante Pensé que era de la televisión entonces, cuando terminó el programa y comenzaron, pasaron comerciales y empezó otro y seguí captando este como sonido de, de risas de bebé, fue cuando dije, eso no es la televisión. Entonces me levanté y me salí de la casa porque pensé que era afuera y no, tengo un patio, entonces no, no, había, no había ruidos, menos de bebés, nada. Entonces entré a, a, a la casa y le puse silencio a la televisión, le bajé el volumen En ese tiempo tampoco había controles remotos Le puse eh, todo en silencio Y me quedé me quedé esperando Y no se escuchaba nada de ruido de, de bebés ni nada Me pareció muy extraño, volví a subir el volumen Me volví a acostar y seguí viendo el programa no Pasó un ratito más y comencé a seguir escuchando al bebé y eso me pareció ya demasiado Entonces volví a bajarle el volumen Me quedé en, en silencio acostado Y después de un ratito lo escuché Ya en silencio escuché al bebé que se reía dentro de mi casa Entonces ahí ya fue que, que me alteré Y empecé a, a, a checar si en los cuartos de dónde salía esa risa del bebé Y no encontraba nada y de pronto me quedé parado como a mitad de, de, de la habitación. Y veo el teléfono. Y el teléfono estaba un poquito descolgado. Un poquito descolgado. Entonces me acerqué al teléfono. Levanto la, la bocina. Y escucho. Y había un bebé en el teléfono. Se escuchaba que había un bebé que, que balbuceaba y que se reía. Entonces... Me pareció muy raro. Eh, estuve eh, tratando de hola, hola, ¿quién eres? Etcétera. Estuve hablando por mucho tiempo y el bebé nunca se cayó. Siempre siguió a, hablando, como balbuceando, riéndose. Y por más que me tardé ahí en la bocina esperando que alguien me contestara o que colgaran el teléfono, pero pues nunca había entrado una llamada, o sea, no había entrado una llamada en todo el día, porque te digo que acababan de poner los teléfonos, entonces eso era como, pues, nadie se llamaba en ese entonces, me fue, me pareció muy raro, yo no sé si ese haya sido un fenómeno paranormal o qué haya sido, pero que un bebé estuviera del en en otro lado de la bocina, riéndose y balbuceando, yo tuve que colgar para que se terminara esto, y fue algo raro, eso digamos que no puedo considerarlo como algo fantasmal, pero sí fue algo muy, muy extraño. Oye, me habría muerto miedo. ¿Qué, qué te diría? Hubiera sido de, de mucho miedo si me hubiera ocurrido en la noche. Les voy a... Tengo otra historia, si quieren las cuento, si no seguimos platicando, porque tengo otra historia muy similar en la noche. Y bueno, tanto me dio tanto miedo esa vez, que tuve que sacar el colchón de mi habitación y llevarlo al cuarto de mi mamá ya teniendo veintitantos años, veintiséis, veintisiete años. ¿Qué te pasó? <risa> ¿En, en algún momento, tanto miedo sería que tuve que sacar el colchón y llevarlo al cuarto de mi mamá y decirle a mi mamá, ¿me puedo dormir aquí? Mi mamá entre dormida. Y despierta, solo me vio, vio que estaba arrastrando el, el colchón Y pues como dijo, como que sí, se volvió a acostar Yo eh, puse el colchón ahí a un lado de su cama Y me quedé dormido La historia base así eh, Nuevamente yo siempre me duermo noche desde, desde toda mi vida Empecé a trabajar muy chico en todo lo que pudiera Entonces desde ya muy chico yo ya me quedaba eh, en oficinas velando, ¿no? trabajando de noche. Pero bueno, en esta ocasión no estaba en el trabajo, estaba en mi casa, me dormía anoche. En, en mi habitación no tenía ni puerta, no tenía ni, ni baño, no tenía ni computadora, no existía, no había ni televisión, nada, ¿no? ¿Qué me dedicaba a hacer en ese entonces? Pues mis actividades nocturnas eran eh, leer y dibujar, eran las cosas que yo hacía, ¿no? En me momento no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Entonces en ese tiempo uno buscaba entretenerse o cultivarse y dibujando me la pasaba en las noches. Una, un día de estos termino de hacer mis actividades y apago todo y comienzo a escuchar una musiquita. Era una musiquita como de cuna, como infantil, que ya la había estado como escuchando, pero cuando... Dejé de todas mis cosas y me preparé para acostarme. Y en el silencio de la noche se escuchaba esa musiquita. Entonces eh, me quedé pensando qué será la musiquita. Y de pronto se cayó, se silenció. Entonces apagué la luz, me acosté. El, el, la, el apagador de la luz estaba en la, en la entrada. Así que yo tenía que pararme, apagar la luz y acostarme. Me acosté, empecé a tratar de dormirme. Y otra vez comenzó la musiquita. Y fue raro. Dije, ¿qué será esa musiquita? No le puse interés. Quise seguir durmiendo, pero seguía la musiquita. Entonces me llamó la atención. Esa musiquita me estaba llamando la atención. Entonces me levanto, prendo la luz. Y me salgo de la habitación para escuchar si en la casa estaba ese sonido. Y no, no se escuchaba. Entonces salí... Salí al patio en la noche y pues menos se escuchaba. Entonces me regreso al cuarto. Ya no se escuchaba nada. Apago la luz, me vuelvo a acostar. Y antes de que me durmiera, otra vez empieza la musiquita. Y fue como, esto está raro, esto no me está gustando. Me levanto enojado ya, prendo la luz. Me fijo abajo de la cama y empiezo a buscar en los cajones o en todo... Sí, porque se escuchaba como adentro, otra vez se vuelve a silenciar la musiquita, me quedo sentado en la cama y ya no se escucha, apago la luz, me vuelvo a acostar y antes de que empiece a dormirme, otra vez la musiquita. Entonces dije, esto, esto se está burlando de mí, ¿qué es esto? Me levanto enojado, dije, lo voy a encontrar, voy a encontrar de dónde sale la música porque no puede estar pasarme, pasándome esto. Me levanté, revisé toda mi habitación, me salí del cuarto, revisé la sala, me, me salgo de la casa, no escuché nada, regreso otra vez en silencio, estoy enojado, apago la luz, me acuesto y dije, ya no va a sonar. Y cuando pensé que ya todos había callado, Escucho una vocecita que me dice, buenas noches a todos. Hijo de su madre, se me erizó el cabello, me pasó como electricidad por todo mi cuerpo, de una sensación tan escalofriante de escuchar una vocecita en la oscuridad de la casa, en completo silencio, después de estar llamando mi atención con una musiquita y después escuchar una voz que me diga, Buenas noches a todos. Fue de... Te vas al carajo, ¿no? Yo me levanté más enojado que nunca. Prendí la luz y empecé a ventar todo. Quería saber de dónde había salido esa voz. Tenía mucho miedo, pero a la vez no podía dejar eso así. Estaba súper enojado enfrentándome a lo que fuera. Alexa Cancela. Entonces... Eh, Empiezo a buscar todo, no encuentro nada, me salgo otra vez a la sala, empiezo a botar todo, y debajo de un, de un cojín de la sala, encuentro una cajita, una cajita que era como que se le adaptaba a una muñeca. Eh, en ese entonces, me, nos iban a visitar eh, familiares y había niñas que, que llevaban juguetes, entonces yo creo que era un juguete de, de una niña, era una cajita y tenía botones, Tenía tres botones. Yo le apreté un botón y cantaba una, de la, cantaba una cancioncita ahí, pues como infantil. Le apreté el otro botoncito y salía la musiquita que yo había estado escuchando. Fue ahí cuando me di cuenta que esa era la, la cancioncita que escuchaba. Y el otro botón que apreté, no recuerdo qué hacía, pero no era nada de lo que había escuchado. Y seguí apretando los botones hasta escuchar eso de Buenas Noches a Todos... Pero nunca, nunca volvió a decir buenas noches a todos. Entonces agarré la cajita, me salí de la casa y afuera de mi casa pues pasa la calle y después hay una reja muy grande. Del otro lado hay un terreno baldío y aventé la, la cajita hacia el terreno baldío. Me metí y saqué el colchón de mi cuarto y fui y me metí al cuarto de mamá. Le dije, no preguntes, déjame dormir aquí hoy. Y me acosté, pero yo sentí que lo que haya sido me estaba molestando y que cuando yo ya estaba súper enojado y me había acostado por última vez al decirme buenas noches a todos era una burla eso, eso me pareció no de un fantasma, no de un espectro me pareció de algo que se estaba burlando de mí y eso fue lo que me dio mucho miedo porque eso tenía conciencia y su conciencia era de molestarme Ay, bueno se dice que, que... Yo, la verdad es que Soy un fanático también del tema de lo paranormal Ya, como sabe Como le he contado al Rafita y bueno a ti también Oxlack eh, Mucho tiempo Siguiendo justamente tus videos Sobre todo, porque me gustaba que, que Lo abordabas desde el escepticismo, como decimos recién Como dijimos Y, y en el fondo también Cansado de, de lo que se empezó A difundir mucho por, lo, bueno, por YouTube principalmente, que se transformó Como el, el lugar donde uno consume Ya este tipo de contenido, porque eh, yo recuerdo que veía, por ejemplo, Misterios sin Resolver, que sí. era mi programa favorito sí. y aparte que me dejaba pero con, lo, con los pelos de punta. Sí. Tú sabes que ahí, aparte de tocar temas de, de fantasmas y de cosas extrañas, también tocaban el tema de la criminología, que es lo que a mí me gusta. Entonces era como mi programa favorito y se contaban, recuerdo un par de, un par de historias, con respecto a estas como entidades, no sé cómo llamarlas, pero que en el fondo, que más que hacer daño, como que juegan con uno, como que se tratan de, de burlar de alguna forma. Eh, yo no sabría contarte, tampoco me han pasado muchas cosas, tal vez un par, un par que, que de hecho mi, mi esposa está de, de testigo, ¿de ¿Te la Rafita que te había contado? Sí, sí. Y, pero yo tengo una, una historia que te quería platicar, porque a lo mejor dentro de todo lo que has estudiado y todo eso, a lo mejor conoces un poco acerca de, de ese fenómeno ver, yo le tengo una explicación, yo le tengo una explicación <risa> pero no sé si, si será pero te voy a contar la historia eh, cuando yo tenía como 20, 22, 22 años aproximadamente eh, tenía mi, mi pieza y llegué, me acuerdo ese día, me acosté eh, apagué la luz me acosté y antes de cualquier cosa porque recién me estaba acomodando en la cama eh, me doy vuelta para acomodarme en la cama y siento que había alguien al lado de mi cama y no terminaba de acomodarme y pensé que era mi mamá y me di vuelta y cuando voy girando veo como la, la puerta del, del, de mi pieza que estaba mala estaba mala esa puerta entonces yo colocaba una silla para cerrar para que no me entrara la, la luz de la, de la, de la casa digamos y veo que la puerta eh, que la puerta está cerrada con la silla. Entonces, como que miro al lado, pienso uh -huh. que era mi mamá. Y era una silueta que no sé muy bien cómo explicarla. De hecho, yo en mi Facebook la dibujé hace muchos años la tengo ahí. Y era como, imagínate, como un tronco. Y arriba tenía como una cuestión redonda. Y era todo negro. Era como si fuese como una bombilla, de, como una ampolleta grande. Okay. Pero toda negra. Y se le veían las manos, tenía unas manos blancas que, se, que partían como desde acá de los codos, así cruzadas. Y estaban al lado, y estaba al lado mío. Era sea, la es, como de Una mío. entidad estaba ahí al lado tuyo, en la cama. Sí, sí. Y ahí yo empecé a gritar porque no, no podía creer lo que estaba viendo. Pero estaba consciente, entonces empecé a, a llamar a mi mamá, empecé a gritar mamá, y me empecé a, a tratar de incorporar porque me podía mover, no era una parálisis del sueño. En ningún momento dejé de moverme, ni de respirar, ni nada. Y traté de incorporarme en la cama, pero consciente de que estaba viendo algo que no tenía que estar ahí, que era muy extraño, no tenía cabeza, nada. Era como, como, como te digo, un bulto. Un bulto. Con una cintura estrecha y con los brazos cruzados. Los brazos sí se le veían sí. que eran como humanos. Sí, sí, pero eran como eran como muy pálidos. Y, y, pero eran como desde el codo hacia abajo. No, tampoco se le veía la parte superior de los brazos. Estaban como cruzados. Ok. Y yo, mientras gritaba, eh, lo miré fijamente, para darme cuenta de que no estaba de que no era un algo que había visto, no sé, alguna sombra o algo extraño. Sí. Y se desvaneció. Se de, vi cómo se desvaneció. Wow. Y mi mamá gritaba del otro lado, me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué? Y yo dije, mamá, hay, hay algo acá, hay algo acá wow. en la pieza. Y quedé muy asustado. De hecho, como te digo, yo lo dibujé hace muchos años y lo tengo lo tengo publicado ahí en Facebook de ahí se lo te lo voy a mandar porque es un dibujo que hice como te digo cuando yo tenía como de sido como tenía como 22 años sí. yo creo que fue algún tipo de alucinación o me estaba o estaba tan cansado que en el momento en que me tiré en la cama ya estaba entrando como en un estado no sé pero fue muy, muy fuerte y, y me dejó como eh, pensativo porque se supone que cuando uno tiene este tipo de alucinaciones es cuando estás como quedándote dormido, creo. O, no es, sé. es que mira, podemos exactamente darle esa explicación de que nosotros estemos en un estado entre dormido y despierto. Y que podamos ver estas alucinaciones, pero es también nuestra forma de negar que vimos algo extraño. Sí, pues. <ríe> Perdón, claro, y, que, y, querías tornudar. Entonces, eh, increíble. O sea, a lo mejor si sí viste un ser que de pronto apareció en tu cuarto, en tu habitación y al verse descubierto, se desapareció. Esos son los, los fenómenos y las cosas extrañas que a uno le impactan y quieres saber qué son. O sea, de hecho yo, por ejemplo, siempre desde chico, por ejemplo, leo todo este tipo de temas y y, y a mí me gusta mucho dibujar. Yo soy dibujante igual. Y, y siempre estaba creando criaturas y cuestiones así. Y lo que me llamó la atención es que nunca se me había ocurrido como esa esa forma. Esa, esa, no sé, porque yo pensaba, no sé, dentro de mi ignorancia con respecto al tema, porque si bien he leído mucho, tampoco me he colocado a estudiar a fondo. Eh, pero, pero ver algo que no se te había ocurrido, que no habías imaginado, e igual es extraño, es una sensación rara. Porque, no sé, pues si fuese a lo mejor... Como de repente ocurren los sueños, que tú sueñas cosas que de repente has estado viendo durante el día, o que, no sé, pues, por ejemplo, si estoy todo el día hablando de, de, de, de películas de terror con un amigo, y después tengo un sueño relacionado, te puedo entender, pero en esa instancia no era así. Entonces... Entonces, es como una de esas cosas raras que me pasaron y que quería comentarla. No, impresionante. ¿Tú tenías alguna experiencia igual como para contarle a Oxlack? A ver cuál es tu... Su... Uy, sí, sí. Yo tengo, yo tengo una historia que me encantaría compartir con Oxlack. A ver, eh, cuéntame. Bueno, como yo te comentaba, Oxlack, eh, para no mentir en el tema, son muy pocas las cosas que yo he vivido de primera mano, ¿ya? Pero, mira, resulta que hay un tema que yo siempre cuento cuando surge esta temática... Y es un tema que yo he ido recopilando testimonios de gente que no tiene absolutamente ninguna conexión en diferentes épocas, ¿ya? Okay. Para hacerte un poco la idea de lo que vamos, va, eh, eh, el tema de los duendes, ¿ya? Que, que, que los, du los duendes eh, eh, no es más que una etiqueta. En, en diferentes partes del mundo se le otorga otro nombre a, a este arquetipo de, de criatura pequeña que, que hace travesuras, no sé. Pero yo nací en una casa donde todos mis familiares, absolutamente todos, me decían que habían duendes en esa casa. De hecho, mi abuela siempre tuvo mucho miedo de dejarme solo porque pensaba que los duendes me iban a hacer algo. Okay. La verdad, nunca vi nada. Pero lo que me llama mucho la atención del tema es que, bueno, yo soy profesor de inglés, de profesión. Okay. ¿sí? Y a través de mis mi años de experiencia, he trabajado con muchos niños. También he hablado con niños de mi familia en diferentes épocas, como te digo, que no tienen ninguna conexión entre sí, y todos, eh, o, o la gran mayoría, describe, eh, cuando habla de, de contactos con estos supuestos duendes, describen un, un ser de, de, de similares características. Entonces, por ejemplo, eh, cuando tienes diferentes testigos que presencian un fenómeno similar y están en diferentes épocas y de diferentes sectores, que no como te digo, no hay conexión, Da que pensar. Y esta, estos niños, y también adultos que me han comentado que han visto estas criaturas, okay. siempre me dicen que son, son de un color negro muy oscuro, y nunca me voy a olvidar que tres personas distintas, entre ellas un amigo muy cercano que pasó por una situación muy compleja relacionada con, con esto hace muy poco, que por respeto no, no, no, no lo voy a mencionar, pero me, me lo describen como una criatura tan oscura que incluso en la total oscuridad lo puedes ver más oscuro que la misma oscuridad no sé si me explico okay. me me imagino me imagino como este este color que se llama el super black que es un color que sí. eh, no absorbe absolutamente nada de luz sí, exacto. entonces eh, eh, eso es lo que lo que te mantiene digamos que, que, creyendo en este tipo de cosas porque cuando hablamos de fenómenos presenciados por diferentes personas y coinciden en un patrón de descripción y yo te estoy hablando que estas historias comienzan mucho antes de la llegada del internet por lo menos a nuestro país el internet empieza ya a masificarse en el año 98 más o menos pero muy previo a eso desde que yo tengo uso de, de, de razón cierto siempre ha, ha coincidido que el perfil de, del duende que describe la gente de acá, es esto, una criatura eh, muy oscura. De hecho, no se puede percibir ningún detalle porque es tan oscura que solamente ves una mancha. Entonces, eso, eso me, da, eh, me da mucho eh, que pensar porque, como te digo, diferente es cuando alguien te cuenta una historia de él, personal. Sí. Pero cuando empiezas a decodificar un patrón, empiezas a encontrar un patrón en los testimonios, definitivamente habla de que hay algo. No sé, qué, cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, en cuanto a este fenómeno que aquí en Latinoamérica es tan popular en, en nuestro folclore, digamos? Los duendes. Claro. Exacto. <coughs> Fíjate que eh, esto como me lo mencionas de eh, seres negros, negros, más negros que lo negro, eh, ahora les llaman como gente sombra, precisamente porque parece una sombra en la oscuridad, que eso se suena como a la canción de ángeles del infierno conocen la canción de ángeles del infierno que dice sombras en la oscuridad es la noche de satán me suena así sí. <risa> bueno ángeles del infierno yo creo que buscaban el ponerle una descripción a lo maligno a los demonios y el mencionar más negro o, o sombras en la oscuridad significa algo completamente eh, maléfico eh, pero Duendes. Duendes eh, en cada región de Latinoamérica y del mundo se les llama diferentes y también sus características son diferentes. En México tenemos a los aluches y a los chaneques. Los chaneques son como niños de, digamos, eh, un, unos 3, 4 años de edad, muy delgados, eh, desnudos, solo con un taparrabo que andan en las zonas prehispánicas, que andan en la selva, que andan en las cuevas, esto de acuerdo a la región eh, de, de México, tendría que ser Tabasco, tendría que ser Veracruz, por ejemplo, y los aluches que son los duendes mayas, también estos seres eran creados para poder eh, hacer rendir sus cosechas, entonces eran creados a partir de madera, de piedra, de barro, y tenían un tipo de, de rito, para que estos tuvieran la energía y pudieran proteger los cultivos. Entonces, del chanique no se tiene una característica, del, digo, de la lucha no se tiene una característica como, como, cual, como tal. Mucha gente lo relaciona con seres chaparritos y peludos, porque eh, hace varios años en las luchas, en la lucha libre mexicana, había un personaje, un luchador llamado Tinieblas, y su mascota o su compañero era un enanito, eh, peludo eh, como un osito peludo y eh, se llamaba aluche le puso aluche como los duendes mayas entonces como aluche ahora lo pensamos como el aluche de tinieblas pero no los aluches son eh, formas de enanitos figuras humanas creadas de barro de madera de piedra y que son enterradas en las zonas de cultivo eh, estos también se dicen que rondan en las pirámides, son los que protegen las zonas arqueológicas o las ruinas mayas y también ah, hay descubrimientos en ruinas arqueológicas de túneles o pasadizos muy pequeños en donde no cabrean personas ni niños. Entonces eh, una de las teorías que se tienen de estos descubrimientos es sobre si estos pasadizos en realidad estaban hechos para, para duendes, para seres más pequeños que convivían con los antepasados. Eh, porque estos túneles van a diferentes cámaras, van a diferentes lados y solamente están hechos, eh, están construidos para personas muy pequeñas. no Ni un niño cabría ahí. Entonces tienen la relación de que pudieran ser para estos duendes prehispánicos. En Irlanda se tiene la creencia de estos duendes que todos... Eh, conocemos de estos con sombrerito verde Que cuidan los, los tesoros, cuidan las monedas Que desaparecen, que están al final del arco iris Esto es parte del folclor de cada cultura Y esos duendes son así En España tenemos duendes como gnomos, eh, Había una caricatura que se llamaba David el Gnomo, Y estos gnomos o estos duendes son regordetes Son pequeñitos, tienen un sombrero de punta Son barbones entonces van cambiando su, su forma, incluso los pitufos que también son duendes y que es una caricatura que hizo eh, Pello, me parece que Peyo es francés. Dice que están inspirados precisamente en los duendes de los bosques, pero los duendes de los bosques en Europa se les llama así también a um, un tipo de luz que sale de la tierra, luces de color azul, que son como fuegos fatuos, también se les llama, salen estas lucecitas azules en los bosques y, desde, y de ahí es donde Peyo se inspira para que los pitufos o estos duendes de su caricatura o de sus cómics que primero fueron cómics fueran azules, precisamente inspirados en aquellas luminarias azules que se ven en los bosques. Así que el mundo férico existe en todas las culturas y se habla de duendes, gnomos, eh, hadas, Seres elementales del agua, del fuego, de la tierra, espíritus de la naturaleza, es como los representan. Y bueno, es interesante el tema de los duendes porque los podemos pensar como parte del folclore de la mitología o espíritus de la naturaleza, o también los podemos interpretar como una forma de humanos diferente. Recordemos que en algún momento de la historia hubo diferentes razas de humanos. Nosotros como humanos, esta raza que tenemos, eh, no siempre estuvimos solos. Estuvimos conviviendo con otros humanos diferentes. El Gigantopithecus era parte de esos humanos diferentes, pero era gigante. Eh, el, y otros hombres que, que eran de tamaños más pequeños, o Astralopithecus, o diferentes seres humanos... ...que fueron extinguiéndose y nuestra raza fue la única que sobrevivió y evolucionó de esta forma. Así que los humanos pequeñitos pudieran ser precisamente otra forma de, de raza humana... ...y que no los vemos y no los eh, encontramos porque ellos pueden ser o vivir subterráneamente. Entonces, eh, por ahí en un libro leí que hubo un descubrimiento también de objetos muy pequeñitos... De herramientas construidas muy, muy pequeñitas, como, como si fueran para enanos, para no enanos, para seres muy pequeños. Entonces se cree que puede haber una raza de mini humanos viviendo en la tierra, bajo tierra. Hay un video que, está, que hace varios años que está dando vuelta en, en YouTube y que de hecho tú una vez lo analizaste en tu canal, que es uno de unos, de unos sujetos que van en motocicleta por un sendero y de repente se detienen porque ven a un, a un humano muy pequeño que los mira y empieza a como arrancar entre medio de un de una verja. Y a mí me llamó mucho la atención porque, o sea, yo he visto varios videos, igual yo tengo un ojo un poco clínico con todo lo que es eh, manipulación audiovisual. Yo estudié publicidad, eh, estoy al tanto más o menos de cómo se hacen los efectos especiales en distintos software y todo eso. Y cuando lo vi por primera vez me llamó la atención, no, no lo encontré que estuviese manipulado, y recuerdo que en tu video tú lo analizaste, lo viste, y llegaste un poquito a la misma conclusión, de que ese video no, no tenía manipulación, entonces tal vez eso sea una una prueba eh, tangible, digamos, de que eh, existen estos seres, no sé si decirlo, tal vez son como razas, como dices tú, de de algún, de algún otro ser humano, o alguna tribu incluso que había en ese, en ese lugar, que estaba escondida, entonces... Al parecer... ¿Se no. presta como para...? Sí, yo, yo, yo fue lo mismo, ¿no? Encontré que este video fuera falso. Sucedió en Indonesia, mientras unos eh, competidores de motocross van en medio de, de la selva, eh, se atraviesa una persona muy pequeñita, desnuda, y entonces ese eh, que la gente piensa que se encontraron con un duende, pero al parecer lo que terminó siendo el reporte es que... Eran eh, de, una, de una tribu de la zona, ¿no? de Indonesia, que son más pequeños. Y esto es muy posible. Tenemos ahí claramente el ejemplo de los, eh, de los pigmeos, que son estas personas pequeñitas de un metro veinte, eh, de esta tribu de, de hombres que viven en esa área, en esa zona de África, y que son completamente iguales, son humanos, pero muy bajitos y toda la tribu siguen siendo bajitos el hombre el homo Floriensis, también este esqueleto que se descubrió de este homínido también era muy pequeño y se cree que estos humanos eran muy pequeños porque donde vivían que era la densidad de la selva eh, no podían ver por las plantas porque cubrían las plantas entonces evolucionó hacia abajo para que estos pudieran irse por los caminos bajo las grandes plantas o la grande hierba que crece en las selvas y que ellos pueden moverse por abajo de las plantas. Las plantas crecen en esas zonas muy altas porque buscan la luz y como los árboles son muy grandes, son gigantes, cubren la mayor parte de luz hacia las plantas, hacia la vegetación que hay abajo y entonces las plantas evolucionaron en esas áreas, en esas zonas, para que pudieran... Eh, Crecer y buscar la luz. Por eso eh, los hombres o los mamíferos que existen en esas zonas son más pequeños porque se eh, desenvuelven y caminan bajo la maleza. Es por eso que el humano en esas áreas es más pequeño. Entonces, sí, ese de Indonesia al parecer era de una tribu. Y decían que eh, parece que eran caníbales ellos. Bueno, sí, eso, leído. eso ya lo anexan ¿no? a todas las tribus que todavía existan y que están protegidas o estén aisladas de la sociedad. Y es que el canibalismo nosotros lo vemos mal, pero el canibalismo es parte de la evolución y es parte de la alimentación de, del hombre, del homínido desde siempre. El que un ser homínido coma a otro homínido es algo que... Natural, pero nosotros con nuestras leyes, nosotros con nuestras creencias y demás, obviamente eh, negamos, satanizamos, excluimos y se nos hace una cosa grotesca el que una persona se coma a otra, pero naturalmente eso es desde siempre. Exacto, es un enfoque cultural igual el que se le da. Pero lo que tú comentas, Otlak, a mí me parece muy, muy plausible el hecho de que existieran, existieron, de hecho, comprobado muchas subespecies de homínidos, muchas veces adaptadas a, a sus medios. Y eh, por ahí quizás pueda venir la figura que está presente en múltiples culturas de estos seres pequeños. A lo mejor en algún punto de la historia existieron. Pero a, a, a mí, a mí me, me fascina un poco, me, me llama poderosamente la atención... Esta figura más sobrenatural que se tiene del duende, la que suele, por ejemplo, enamorarse de alguien la que suele, por ejemplo, acosar a un niño o simplemente jugar con niños y que se dice popularmente que son entidades que solamente pueden ser percibidas por los niños. Y ahí, ahí ya pasamos, por ejemplo, a otro terreno que, que escapa un poco a una explicación, digamos, desde eh, de, de la antropología, ¿no? Eh, caemos ya en, en otro tipo de, de figura. Entonces, yo, yo lo que te comentaba también era que, eh, existe esta figura del duende, pero intangible Un ser que puede materializarse, desaparecer Por lo general hace contacto con los más pequeños Y, y como te decía, ese, ese fenómeno yo, yo siempre soy muy... Eh, creo mucho cuando los testimonios de la gente coinciden eh, ¿A ti te ha pasado muchas veces que, no sé, has presenciado algún fenómeno O sabes de algún fenómeno que haya sido atestiguado por mucha gente? por lo menos en México, algún caso famoso que podamos destacar? ¿Un caso de duendes de ese tipo? Eh, o, o por lo general, un ah. caso no, no, no necesariamente de duendes, algo paranormal que, que tenga muchos testigos oculares. A Un fenómeno paranormal que tenga muchos testigos oculares. Eh, la verdad hay muchos, eh, así de, de pronto eh, no recuerdo alguno, bueno que se que ha habido mira, muchos nos, nosotros acá en Chile tenemos un caso que es muy emblemático no sé si tú estás familiarizado con el caso del Cerro Cutún no lo conocía no lo conocía mira el Cerro Cutún está en el famoso Valle del Elqui no sé si has escuchado hablar de ese Valle del Elqui que es, es un valle que concentra la mayor cantidad de avistamientos ovni aquí en Chile pero el caso del Cerro Cutún, que está en este valle, no tiene nada que ver con ovnis, sino que más bien con un tema paranormal. En el año 1976 se hizo muy popular aquí a nivel nacional un caso de, de una pequeña casa que estaba en un cerro, en este cerro llamado Cutún, donde ocurría el caso, eh, ocurrían fenómenos paranormales, pero demasiado eh, inverosímiles. Por ejemplo, y, y, y voy en el punto de que esto lo atestigua mucha gente, era una casa donde llovían piedras y huesos. Esporádicamente del cielo caían huesos, caían eh, pequeñas piedras. Se, eh, se dice también que volaban los, los objetos dentro de la casa y muchas personas del lugar decían eh, haber visto un, una persona eh, de aproximadamente dos metros vestido con lo típico de negro, pero que esta persona siempre caminaba levitando unos 50, 60 centímetros sobre el nivel del suelo. Entonces, este caso Cutún, del Cerro Cutún, se considera uno de los más emblemáticos de, del fenómeno paranormal aquí en Chile, justamente por el hecho de que mucha gente lo vio. ¿Ya? No sé si esto responde a una psicosis colectiva, quizás podemos darle un montón de explicaciones e incluso se estudió el sector para ver si esto respondía a algún fenómeno geológico Algún fenómeno relacionado con el magnetismo que hacía que eh, eh, las piedras flotaran o, o, o no sé Pero se, han buscado, se, ha, se ha buscado analizar este fenómeno de, de, de muchas aristas Pero eh, es el caso más famoso que tenemos acá en Chile del 1976 justamente porque hay más de un testigo Okay. Entonces, eso me parece muy, muy interesante mira qué interesante, ahí hablamos de dos fenómenos eh, un poltergeist y el que lloviera piedras eh, tiene un, un tipo una especificación diferente es un fenómeno aparte y el que lloviera huesos o pedazos de hueso eh, también me habla de, de algo también que va más allá de un simple fantasma es toda una sucesión de hechos sobrenaturales. Y creo que actualmente no me gusta hablar mucho sobre qué son los fenómenos paranormales. Eh, hay muchas teorías, muchas hipótesis. Una de las hipótesis, y es la que no me gusta hablar, es donde hablamos de la ley de la atracción o la energía que nosotros producimos con la mente y que nosotros podemos crear este tipo de fenómenos. Entonces aquí en México pues se ha levantado una polémica muy grande porque se dice que la coincidencia de que el 19 de septiembre nos tiemble fuerte en México que ya ha sucedido tres veces y tres, eh, pues bueno, dos fueron eh, destrucciones y esta tercera pues eh, algunos daños nada más. Y hablar de que la gente provoca ese sismo, eh, mucha gente se ríe, no cree que el poder mental, que la ley de la atracción pueda hacer eso. Pero hablando de fantasmas y de estos fenómenos, también creo, y estoy llegando dentro de el conocimiento que he adquirido, a que uno mismo pudiera estar produciendo los fenómenos paranormales. Te voy a decir un ejemplo. Aquí en mi habitación... Eh, yo he estado enfermo, estaba enfermo, yo estaba enfermo de, eh, pues, depresión, ansiedad, trastornos, ¿no? Entonces, durante este lapso donde mi enfermedad estuvo mayor, en mi casa, en mi cuarto sucedían muchos fenómenos raros, sobrenaturales. Vi cómo levitó una mochila, no, no, no tanto así que le levitara la mochila, vi como la asa de la mochila se va levantar, eh, mis juguetes, como están acomodados, ni los temblores se han caído. Y de pronto, en algún momento, uno que otro salta, brinca, se cae, hay ruidos. Una vez te voy a contar una historia dentro de estas. Un día estaba, estaba con mi novia, estábamos eh, abriendo unos cuadros, porque íbamos a pintar y íbamos a ponerle estos marcos. Tomé un cuadro pequeño. Le quité los tornillos, eran cuatro tornillos, y entonces le, le quité los cuatro, pero uno se me cayó. Entonces el área donde estaba bajando es muy chiquita, y busqué el, el tornillo y no lo encontré, y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué, y no lo encontré. Entonces guardé esos tres tornillos, los guardé en, en una tapita, y dije, pues ya ni modo, se me perdió un tornillo. Pasó como unos eh, días, yo creo que como unos tres días. Eran las tres de la mañana. No recuerdo por qué estábamos despiertos, pero ya estábamos con la luz apagada, ya estábamos acostados. Y en el silencio se escucha que cae algo al piso, como algo metálico. Entonces yo dije, ¿una moneda? ¿Cayó una moneda? Y... Me, siempre tengo esa curiosidad y quiero saber qué es lo que ocurrió Algo metálico cayó en mi habitación en la noche a las 3 de la mañana Me levanto, empiezo a buscar qué fue lo que cayó Y de pronto, frente a mi cama, este en el pasillo, piso y algo me lastima Entonces me fijo y era el tornillo que se me había perdido entonces voy y checo donde están los tornillos y, y no, era, era el que se me había perdido, era el que faltaba. Entonces a mí se me hizo súper raro que de pronto en la noche, 3 de la mañana, días después, se escuche que cae ese tornillo y era el que se me había perdido. Bueno, me pareció asombroso, fue algo extraño, que no puedo dar explicación. Y después, una semana después, nuevamente, 3 de la mañana, se escuchan ruidos por fuera de mi casa Salgo, siempre me salgo a ver qué sucede para que todo esté normal, cierro la puerta, me meto, estoy acostándome otra vez y se vuelve a escuchar que cae algo metálico dentro de la habitación y digo no, no puede ser, otra vez la hora, la misma hora, me levanto y voy a ver donde había caído la primera vez el tornillo y me encuentro con que había otro tornillo ahí mismo, había caído otro tornillo a esa misma hora. Una semana después. Lo tomé. Voy a buscar dónde estaban los demás tornillos. Y no. No era ni uno de esos. Era un nuevo tornillo. Entonces. Esos fenómenos extraños. ¿Por qué suceden? Y no solamente eso me sucedió. Muchas cosas. Muchas cosas dentro de mi habitación. Afortunadamente ha habido personas. Siempre tengo aquí gente. Mira. De hecho aquí tenemos ahorita como cinco personas. Siempre hay gente. Que ha tenido la oportunidad. De de decir si es verdad lo que le sucedió, si se movió esto, si se abrió el cajón solo, si salió volando esto, si se escuchó esto, etcétera. Pero desde que me empezaron a medicar y desde que empecé yo a vencer, pues esto de depresión y ansiedad y empezar a retomar mi vida, porque esas enfermedades te toman, es como si alguien ocupara tu cuerpo. la Esta depresión, la ansiedad, eh, puedo describirlo como algo que se mete en tu cuerpo y no eres tú y te das cuenta que no eres tú y esa otra cosa que está dentro de ti te hace pensar cosas horribles, te hace querer hacer cosas horribles, eh, te controla y eso a mí me dio, me dio mucho miedo, me, es uno de mis mayores temores, es que yo pierda el control de mi cuerpo, de, de, de mi mente y con el medicamento, Obtuve nuevamente mi, mi vida, eh, sentí nuevamente que estoy en mi cuerpo y a partir de ahí ya no han sucedido fenómenos extraños en mi cuarto. Incluso en mi Instagram tengo una parte donde cada que me sucedía algo grababa y lo iba guardando ahí en mi Instagram para ir como teniendo un archivo de todas las cosas que me pasaban y que la gente... Viera que no estaba loco, que no estaba tratando de inventarme historias como Carlos Nehem o como cual, cualquier otro que ha hecho contenido de este tipo y que ha tenido muchas citas y demás. No, yo todo eso que viví lo guardaba en mi Instagram para tener evidencia y recordar lo que me sucedía, no para tratar de hacer una falsedad. Entonces los fenómenos paranormales, una de las hipótesis y de la que yo también me estoy inclinando es que parte de nosotros mismos podemos estar creándolos, formando eh, estas situaciones que nos parecen inexplicables, pero que pudieran venir de la creación de nosotros mismos. Eh, es un tema muy profundo en realidad. Me, llama, claro, me llama, pero, eh, atención. Sí, dale nomás a Rafa. No, no, es que quería decir que eh, eh, eh, en el fondo esto conecta con con un tema casi relacionado con la telequinesis involuntaria, producto de, de, de un cuadro de, de estrés, de cualquier de, de este tipo de, de enfermedades que te afectan en lo socioemocional, se puede proyectar físicamente, eh, básicamente tu, tu teoría, ¿no? Me, me parece también muy interesante, ¿eh? muy interesante porque si hay algo que desconocemos es, de, es nuestra capacidad mental, es el poder de, de, no sé si de nuestro cerebro, nuestra mente, como quieras llamarlo, pero... Eh, me parece muy muy plausible esa teoría y, Oxlach, y, y por ejemplo, no, no sé esto se me viene a la mente inmediatamente cuando hablamos de este tema y es eh, otro, otra otra cosa que también se, se ha hablado mucho con, con respecto al tema de lo paranormal y es por ejemplo la cuestión de, de las maldiciones o los objetos malditos yo en mi familia hay un, una historia bien turbia te la voy a contar súper rápido y es que a mi abuela eh, cuando ella vivía antes en una casona, eh, le empezaron a pasar cosas raras y en cierto momento le hundieron la cabeza, según ella me contaba, le hundieron la cabeza sobre uno de sus hijos cuando lo estaba, lo estaba mudando. Y ella se estaba ahogando y mi, y mi tío eh, también se estaba ahogando y ella se asustó y pudo sacar fuerzas y, y dejar de aplastar a mi tío. Y resulta que ellos se cambiaron de casa a raíz de esta situación porque mi, mi abuela sentía que algo malo había en esa casa. Y creo que como al año después o a los meses después eh, se descubrió que justo afuera de la parte de esa casa habían huesos de bebés que estaban amarrados en una bolsita y que lo habían enterrado. Esa esa casona pertenecía a un tío abuelo que tenía yo, que él siempre tuvo problemas con muchas mujeres porque él se metía con muchas mujeres. Y una de estas decían que era bruja y que había sacado estos huesitos desde de, de un cementerio y se los fue a enterrar allá. Eh, de hecho llegó la PDI en ese entonces, te estoy hablando del año 60 que ocurrió esto llegó la PDI que es la Policía de Investigaciones de Chile porque habían restos humanos ahí escondidos y, y bueno, cuando me contaron esta historia y después uno empieza a ver todos estos casos, también empieza a asociarlo con este tipo de maldiciones que van relacionadas con los objetos yo sé que tú eres coleccionista que tienes mucha una cantidad enorme de juguetes, de figuras de hecho Rafa tiene... Eh, me acuerdo que una vez tú mostraste eh, Oxlack, que tenías la figura del, del ojo del gato, que es el duende Sí, sí, sí, sí Claro, eh, es que el Rafa le tiene miedo a, a ese duende Sí, buenísima película, pues la del bien. ojo del gato Sí. Y la cuestión, la pregunta va, ¿tú crees por ejemplo que tal vez también influya este tema de que los objetos queden cargados con algún tipo de energía como decías tú, a lo mejor nosotros mismos creamos esto o propiciamos estos eventos paranormales, pero de alguna forma existe o, o crees tú que esto, como que esta fuerza esta energía se quede impregnada en algún objeto y te pueda es que tú lo tienes por ejemplo en tu habitación, donde pasas todo el día trabajando, etcétera. Sí, bueno, esta teoría o hipótesis que les dije sobre que nosotros podemos generar fenómenos sobrenaturales va en relación a esto de que caían piedritas o, o caían pedazos de huesos. Es como una eh, creación de algo físico a partir de la, de la energía, ¿no? Pero cada caso o, o los casos se tienen que dividir porque, por ejemplo, en tu, en tu historia, al parecer como que había un tipo de maleficio, o en otros casos es el espíritu paranormal ahí que aparece porque dejó algo pendiente. Es decir, no en todos los casos aplica que nosotros produzcamos estos llamados tulpas o, estos, eh, o estas eh, eh, situaciones paranormales. Eh, ese es el, el estudio que se debería de realizar. Por ejemplo, también hablamos de duendes y poltergeist significa duende ruidoso en Alemania. Eh, se le llama así a estos fenómenos donde vuelan cosas, donde se mueven cosas, donde hay ruidos. Se le llama poltergeist, que son duendes ruidosos. Entonces, eh, las connotaciones son diferentes, las explicaciones son variadas y los casos también muy diferentes. Eso es lo que yo trato en mi caso de ir organizando. Eh, no le puedo dar la misma interpretación a, cada, a, a todos los casos, una misma interpretación. Y me hablas sobre... Eh, que los objetos malditos. Mira, yo creo que efectivamente sí nosotros podemos transmitirle energía a los objetos y de querer tanto un objeto o de que sea tan valioso para nosotros se puede de alguna forma eh, cargar. Es que no, es que el fenómeno paranormal y estos temas de misterio solamente están ideas en creencias. Por eso son temas de misterio paranormales, no es ciencia, no tenemos cómo medirlos. Entonces lo que podemos hablar y lo que pueda expresar es a raíz de lo de las opiniones, de las creencias, de estas hipótesis. Pero bueno, entonces hablando de los objetos, creo que sí se puede encargar que alguien que quiera mucho un objeto o que lo atesore tanto puede en algún momento eh, cargarse de esta energía o que nosotros en espíritu, si es que hay otro plano existencial, eh, nos eh, involucremos con ese objeto que todavía siga en el plano terrenal. Un ejemplo de estos casos es la leyenda de Okiku, esta la muñeca, la muñeca más eh, embrujada de todo Japón, en donde una niña eh, que estaba enferma, que eh, iba a morir, su hermano le regala una muñeca, y esta muñeca le ponen Okiku y la niña llevaba la muñeca para todos lados. Era una muñeca que a ella la, la quería mucho. Y cuando muere la niña, se dice que se mete en el cuerpo de la muñeca. Entonces a Okiku, esta muñeca, le empieza a crecer el cabello. La familia le cortaba el cabello, pero siempre se le, se le seguía creciendo. La familia entonces consideró que el cuerpo, bueno, que el espíritu de la niña vivía en la muñeca y tuvieron que llevar a la muñeca a un templo eh, budista y ahí hasta el momento la tienen resguardada y se supone que le siguen cortando el cabello a Okiko. En este caso, este objeto maldito fue a raíz de que eh, el espíritu, por así decirlo, de la niña, se metió en este objeto. Pero hay otros objetos que usan, por ejemplo, para la hechicería para eh, magia negra, eh, para lanzar maleficios, incluso esto esto de las prendas íntimas que, que le ro te roban un calzón y que te, eh, al calzón le pones una fotografía de la amada o del amado y se envuelve y se hacen algunos tipos de rituales con algún tipo de, de, de líquido y se va y se entierra en el panteón y es como hacen un amarre, por ejemplo, ahí ya el objeto, tu pertenencia pudiera estar siendo partícipe de una maldición o de algo sobrenatural que te va a hacer tener una conducta diferente. Esto lo vemos por medio o por parte de lo que es eh, las creencias y la, el espiritismo, la magia. Pero pensándolo también como algo inexplicable, que todavía no tenemos esta eh, idea sobre qué son los y qué tanto pertenecen a nosotros no sé si nosotros también eh, de alguna forma estemos viviendo en lo que más usamos y que parte de nuestros átomos o parte de lo que de lo que estemos nosotros construidos puedan estar eh, compartiendo cosas es decir hay una hipótesis o hay una teoría esto como de la física cuántica en donde se cree que eh, no recuerdo cómo se llaman estos, si son átomos o son neutrinos, eh, que al separarlos eh, tienen las mismas sensaciones, es decir, que a pesar de que están separados, por muy lejos que estén, a lo que uno afecte al otro átomo le, siga, le afecte también, ¿no? Entonces es como si nosotros en nuestros objetos dejáramos parte de nosotros y es por eso que los objetos, si tú te los llevas y los coleccionas, pudieran estarse llevando parte de la persona, del espíritu, de la energía, de cuando lloró con ese objeto, de cuando eh, tuvo miedo con ese objeto, como si se pasara esa energía y se impregnara, tienen esa supuesta idea, yo creo que sí hay un experimento en donde si analizas los cuarzos, se puede ver si se cargó de ciertas energías, no lo sé, es un tema, eh, lo paranormal, que tiene que relacionarse con la ciencia para poderse explicar y poder entender cada uno de estos temas. Uy, nosotros tres coleccionamos cosas antiguas. Sí, coleccionan cosas antiguas, pues yo también, aquí tenemos varias cosas. Eh, yo a veces sí he pensado eh, que a lo mejor sí me traje un espíritu en alguna cosa. ¿Sabes qué? Tengo una figura de un, de un africano que tiene dos cabezas, y a mí se me hizo muy raro. Dije, ¡ay, qué padre de figura! Está antigua, es de madera, es un africano con dos cabezas, está desnudo. Y después, eh, años después, descubrí que es un ídolo de una religión, creo que de la santería, y que esos eh, tienen o están cargados de, de este tipo de rituales. Entonces dije, no puede ser, ya me metí en problemas por andar encontrándome cosas raras. Oye, Ozlak, ahora que tú, antes, para no perder la idea, que tocaste este tema de Okiku, de esta muñeca que la verdad no conocía, me parece muy interesante, pero justamente eh, hablando de Japón, que es una cultura folclóricamente muy rica, que tiene todo este mundo de los yokai, que se llama... Justamente eh, en este mundo se dice que cuando hay un objeto que tiene mucha relación con, con su dueño, ese objeto termina de alguna manera ganando un alma, ganando vida. Por eso siempre, eh, si tú te metes a, a ver estas figuras, siempre hay paraguas que tienen vida, sandalias que, que, que tienen ojo, y eso responde a, a que tienen una directa relación con su dueño. A, a lo que quiero llegar, y lo que te quería preguntar también, Oslak, eh, ¿Cuál es tu, tu postura frente al a hecho de que nosotros podemos hacer uso... De, de estas energías de manera sistemática Me explico ¿Qué piensas tú sobre esta gente que, que dice No, mira, yo por una, por una suma de dinero Puedo recuperar tu pareja Puedo hacer que tu vida mejore en todas dimensiones O incluso si pagas suficiente Puedo hacerle daño A alguna persona que tú quieras ¿Tú, tú, cómo, cómo, cómo te, ¿Cuál es tu postura Frente a este, a este tipo de brujería Esoterismo, como lo quieran llamar sí la, Las personas suelen preguntarme eso Sobre si la brujería sirve eh, la respuesta es sí y no. Eh, eh, ahí va la explicación. La brujería sirve, es real. Es real eh, físicamente, es real los rituales. Es real que una persona quiera embrujar a otra persona. Y que haga efecto también es real. Pero no son poderes mágicos. No son que la bruja, quien hizo el ritual, tenga poderes mágicos para poder eh, hacer que esta persona le suceda algo, cambie de parecer, etcétera, que lo controle, que lo domine. No es el poder de la bruja, no es que tenga magia la bruja o el brujo, sino es el poder mental, así yo lo he pensado, desarrollado este tema, de la persona que va a hacer este trabajo. Si tiene la suficiente fe de que este brujo, va a hacer que yo me haga millonario. No es que el brujo tenga el poder, es que esta persona va completamente segura de que eso va a funcionar. En la Biblia se habla sobre que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos decirle a una montaña, muévete y la montaña se moverá. Lo han tomado como quizá un sentido figurado, pero habla de que nosotros tenemos un poder. El poder mental es algo que se ha ocultado muchísimo a las sociedades, por eso está el tema del secreto y la metafísica, ¿no? Volviendo a la metafísica, y que muchos consideran risible, pero eh, se sorprenderían, se sorprenderían de las veces que son reales estos fenómenos cuando aplicas la metafísica, cuando más personas juntas. Eh, crean esta energía entonces las brujerías Uf. sirven dependiendo quién seas tú si tú vas con el médico y, y dices por ejemplo que quieres que sane a, a tu hijo y le das confianza porque es un médico lo va a sanar pero si a lo mejor no le tienes confianza dices ese médico eh, acaba de entrar eh, se acaba de graduar no tiene tanta experiencia y quizás estés inseguro Puede ser que salga mal la, la operación, que salga mala la situación. Entonces, es la energía que tú y los de tu alrededor crean. Si eh, se completa el ciclo aquí, cuando el brujo tiene eh, la creencia de que tiene poderes, la persona que va a hacer la brujería cree que sí va a suceder. Y cuando la persona se entera de que le están haciendo brujería, se sugestiona y mira, el ciclo es redondo, termina siendo completamente real porque tres personas, un conjunto, se, se hizo posible esto. Así que la brujería existe y es eh, sí sirve, sí, con estas condiciones. Y no sirve y en realidad ni el brujo, ni quien piense que está embrujado, ni el que vaya a hacer la brujería, tienen la total fe. Ahí no funciona, ¿no? Eh, eh, lo, lo, como tú lo describes, Ozlak, lo relaciono mucho quizás con el efecto placebo, que Ese también es. es un efecto que es científicamente comprobado. Siento que es. yo puedo estar muy enfermo y alguien me da un vaso de simple agua, pero me dice que es un tónico milagroso, y efectivamente tengo una recuperación. Entonces, claro, en el fondo, esta persona que dice hacer brujería, siguiendo tu, tu premisa, ¿cierto?, eh, en realidad es un, es un mero catalizador y el, verdad, el verdadero poder o la verdadera determinación viene de de la persona que cree en esto, ¿cierto? Y, y, y se relaciona con, con ese efecto de, de... Volvemos nuevamente al tema de que la, la mente humana estaría detrás de, por lo menos, muchos de, de estos fenómenos que consideramos paranormales. Hay muchos casos en donde la gente también adquiere superfuerza pues, en situaciones de estrés, y que también eso va relacionado con el tema del poder mental. Pues. Hay varios casos que están eh, documentados, yo recuerdo uno de un tipo que... Eh, se cayó un, un helicóptero que no era de los más gigantes, era un helicóptero donde va la hija y cae en un pantano y el tipo se metió al pantano y levantó el helicóptero y eso quedó registrado en cámara. Estamos wow. hablando de un helicóptero que pesaba casi 400 kilos y este tipo tampoco era un levantador de pesas y levantó el helicóptero y la chica pudo salir porque se estaba ahogando. Y eso quedó, como te digo, en una grabación y eso tiene que ver también con la situación de estrés y esa fuerza que el tipo sacó en, en, un, en un contexto, digamos, que se dio para eso. Exactamente, exacto. Hay situaciones donde algo pesado le cae a una persona y por instinto eh, uno trata de, de levantarlo, no piensa si es posible o no. Simplemente tiene la seguridad que lo va a levantar y lo levanta. Ese es el poder, ese es el eh, eh, la parapsicología, son los poderes psíquicos eh, que no se han estudiado abiertamente, si sí se han estudiado en cuestiones gubernamentales, militares, experimentales, y sí, si sí hay estudios, pero no se nos dan a conocer a todos. ¿Por qué? Porque si descubrimos que nosotros tenemos más sentidos, más eh, potencial para hacer cosas diferentes y poder producir y crear y obtener y demás, eh, la estabilidad económica para los poderosos se seguiría quedando igual. Al mundo le eh, conviene, bueno, para los poderosos, que nosotros tengamos un sistema, que cada quien cumpla con sus, sus formas para que los siempre que están arriba sigan teniendo y sigan viviendo de las mejores formas. Entonces, por eso hay muchas cosas que se nos ocultan. Eh, en la naturaleza, el planeta, nosotros mismos son, somos organismos desconocidísimos. Incluso yo tengo una hipótesis, una idea, una teoría, sobre que el mundo, el planeta, no es simplemente una bola de tierra y agua, sino es un ser vivo. Creo que es un ser vivo y que eh, los otros planetas son otros seres vivos y que los soles y todo eso pudieran ser seres vivos. Y que si nos vamos más y más adentrando a la inmensidad del universo, pudiéramos estar en, en el estómago de, de una lombriz en una dimensión extraña, ¿sabes? Entonces creo que el planeta eh, pueda tener un cierto tipo de vida, como lo tienen las plantas, como las plantas no vemos que hablen, no vemos que, que se mueva, no vemos que, que haga ruidos ni mucho menos, pero sabemos que están vivas, que tienen vida. Entonces me parece que el planeta como tal pueda ser un ser viviente también. Eh, y esto del poder mental es algo maravilloso, es algo increíble, muchas personas tienen estos que les llamamos dones y que pueden suceder, yo hago siempre un, una parte de que estábamos hablando del placebo, de efecto placebo, con el poder mental, por ejemplo cuando he ido a excursiones, cuando hago exploraciones, invito a personas que no están acostumbradas y de pronto les empieza a arder la piel o les empieza a dar comezón, siempre hago la misma, la misma cosa, Voy y digo, ahorita te encuentro, es una florecita que este, que si te unto los pétalos de la florecita, se te quita el ardor, la ponzoña, lo que tengas. Si te picó un animal, lo que sea, con el, el juguito de la, de la florecita. Y ya hago como que voy buscando la florecita y cualquier florecita que encuentro la agarro y le unto en la piel y más al ratito dicen, no, sí, ya se me quitó. Entonces, es un efecto placebo o... Yo estaré teniendo el conocimiento de las plantas y cómo quitar la comezón y una roncha que le haya producido un animal a las personas. Me parece que simplemente que me ven con tanta seguridad y que ellos creen que yo los estoy curando con esa plantita que termina por, por quitárseles ese escosor. Exacto, claro. Ahí, ahí opera el principio de, de lo que decíamos, el, el efecto placebo. Oye, bien interesante porque, mira, yo yo para serte sincero, siempre eh, creo muy firmemente que mucho de, de este tema de, por ejemplo, avistamientos, eh, gente que dice ver, ver familiares muertos, gente que dice ver figuras a mitad de la noche o, o que ha tenido contactos con, con fantasmas que dicen yo vi, vi una mujer de blanco, vi un, un hombre de, vestido de negro, también creo que tiene directa relación con eh, el poder de nuestra propia mente que tiene para proyectar lo que queremos ver. Y, y es que nuestro cerebro es muy susceptible. Si yo, por ejemplo, que yo me considero muy cobarde, o sea, la, la verdad, si yo fuera un cementerio de noche, me, me cagaría de miedo y estoy seguro de que algo vería. Vería algún espectro, algún fantasma, solo por el hecho de que estoy tan autoconvencido y, y, y me sugestiono tanto que al final voy a terminar... Viendo algo tangible, pero que al final va a ser un producto de, de mi propia mente. Entonces, yo creo que muchas de estas experiencias paranormales tienen que ver también con, con, el, con proyecciones de la misma gente. Eh, es tan, la disposición, a lo mejor, por... tan así que si tú vas a un cementerio y piensas que te va a salir algo y que va a aparecer, ¿cómo te lo imaginas? Yo creo que inmediatamente te imaginas a una mujer de blanco. Claro, exacto. Eh, es eso. ¿Por todas las historias hablan de una mujer de blanco o de sombras? Es porque eh, ya tenemos el conocimiento a partir de otros hechos, de otras historias, de otras interpretaciones del fantasma, de que así lo, lo creamos, lo representamos. Es decir, y para que sea más claro, cuando estábamos en los años 50, los extraterrestres eran considerados marcianos. Se creía que en Marte había marcianos. Entonces todos los extraterrestres que nos imaginábamos eran marcianos, eran de color eh, rojo o de estos como Mars Attacks, por ejemplo, eran de ese estilo. Pero después cambió eh, el tiempo y después empezaron a hablar sobre los llamados grises. Y entonces si te das cuenta, a partir de esa nueva modernidad no sé quien haya presentado un extraterrestre como los grises, pero a partir de ahí, ahora todos los relatos de extraterrestres ya no son como los marcianos, ya son como los grises. Claro. Es decir, cambiaron Exacto. la forma de este ser, y ahora todos los que cuentan que vieron extraterrestres, todos son grises. Eh, de hecho, ese fenómeno, eh, hay una, un, una persona, bueno, que ya... Eh, Murió ¿cierto? Carl Jung, que era un parapsicólogo, bueno, era muchas cosas, amigo de Sigmund Freud, y hablaba de los arquetipos, que eh, los arquetipos son imágenes que son compartidas por el subconsciente colectivo. Por ejemplo, como tú te refieres, la mujer de blanco, en muchas culturas existe eh, la figura de lo que nosotros acá conocemos como la llorona la mujer que llora, que busca algo, el espectro femenino que, que anda en pena, sufriendo, no solamente existe como aquí en Latinoamérica como la Llorona, sino que le ponen diferentes nombres en diferentes lugares, porque claro, existe este, esta figura arquetípica, también de, cuando hablamos de, en el caso de los espectros que son varones, cierto hablamos de, de personas por lo general vestidas de negro, vestidas de traje, que a lo mejor tiene que ver con, con que se suelen enterrar con, con ese tipo de vestimenta ¿Cierto? O, eh, no sé Estoy seguro que en México existe Alguna leyenda relacionada con alguna mujer De blanco que hace dedo En la carretera, me refiero a que hace, ¿cómo se llama? Stop Autostop Auto Auto en la stop. carretera y, y desaparece Y aquí en Chile hay muchas Leyendas de esas, y estoy seguro de que ese patrón Se va replicando también en distintos países Y eso responde también a lo que tú dices Que estamos ya como es el caso de los extraterrestres Roswell, los tipos grises. Ya no, no, no fijamos esa imagen mental y todo lo vamos a concebir de esa manera. Por eso claro. creo que nosotros vivimos en una programación. Eh, si se fijan también las personas cuando les dicen que vieron a Jesús, se lo imaginan de cabello rubio, ojos azules, barbado. Eh, de hecho, como, como estamos viendo aquí a Álvaro, así se imaginan a Jesús y los estudios antropológicos que se han hecho, históricos, sobre cómo son o cómo eran quizá las personas en aquel tiempo, en aquella región, pues es un, un pelo crespo, rizado, eh, facciones de toscas, y eh, piel oscura, eh, ojos negros. Es decir, no tiene nada que ver a una persona de aquel tiempo con el Jesús que presentaron las películas y entonces ese Jesús que representó, eh, creo que Miguel Ángel también lo, fue quien le dio como esa figura, esa forma, también cuando aparecen las eh, las nubes que hacen formaciones y decimos, ah, se parece a la cara de Jesús, estamos viendo al Jesús de, de Miguel Ángel o de las películas, no estamos viendo a, al Jesús que bien pudiera ser el real, entonces ya tenemos la imagen de un Jesús, ya tenemos la imagen de una virgen, ya tenemos la imagen de un fantasma, tenemos la imagen de un extraterrestre. El tema es muy profundo. Oye, Ola, yo te quería hacer una pregunta, porque eh, para la gente que, que tal vez eh, nos sigue acá en el podcast, eh, a lo mejor no conoce tanto tu trabajo como investigador. Porque yo creo que eso es súper importante destacar, insisto, como lo mencioné en un principio, de que no solamente tú haces videos acerca de casos paranormales o de criptozoología, sino que también has ido a, a terreno, digamos, que eso es lo que también me parece súper entretenido. Eh, y con respecto a eso te quería preguntar, yo sé que tú has viajado, que has recorrido lugares, has, has conversado con personas, etcétera. ¿Recuerdas algún caso que realmente te haya desconcertado? Pero me refiero a aquellos lugares en donde pudiste viajar, donde tal vez sentiste que había alguna energía, alguna presencia, o fuiste testigo de, algún, de, de ver a lo mejor alguna figura, una sombra que te dejara inquieto, porque tal vez, estoy intuyendo, eh, no en todos estos viajes eh, eh, percibiste algo raro, pero tal vez alguno en donde sí te hubiese pasado algo extraño. Eh, bueno, estamos hablando eh, de eh, investigaciones o más bien exploraciones en lugares abandonados. Yo he hecho algunas otras investigaciones o exploraciones sobre pinturas rupestres, sobre petro, petrograbados, eh, ruinas arqueológicas, eh, túneles, cuevas, y eh, también está dentro de estos lugares abandonados. No puedo decirte si estos lugares eh, estén embrujados, si tengan una energía negativa, porque la verdad, a cualquier lugar que vayas, con la idea de que pueda haber fantasmas, con la idea de que está abandonado, con la idea de que sucedió un asesinato, con la idea de que enterraron a personas ahí, eh, eh, con la idea de que son las 12 de la noche, con la idea de que estamos inseguros, tu cuerpo, tu mente te va, se va a sugestionar y cualquier fenómeno, cualquier cosa que suceda, te parecerá que el lugar está embrujado en verdad, que hay energías negativas. Entonces, eh, más bien es parte lo que nosotros vamos, conforme nosotros vamos ya programados para esas actividades, ¿no? Eh, entonces, no sé ahí distinguir si de verdad hay lugares embrujados o somos nosotros los que ya vamos sugestionados. Te voy a contar una historia rápida, eh, porque ya creo que ya nos vamos a tener que ir rápido. Esta historia es sobre, hay una casa en Sinaloa, esto es en Mazatlán, Sinaloa, donde a una familia la asesinaron, eh, Villas Galaxia se llama, esta casa está en Villas Galaxia, y sucede que un, una tarde eh, una persona llegó a esta casa, me parece que era familiar de uno, de, del papá o de la mamá de este lugar, y por algunos eh, desacuerdos terminaron matando a la mamá, al papá, a la, este, a la señora que hace el aseo, al, a las mascotas también. Entonces la única que salvó fue una niña que no estaba en la casa. Y bueno, fue terrible porque las, casa, la, las paredes terminaron ensangrentadas y, y cuerpos por todos lados y fue una masacre a una familia. Esa casa quedó pues que nadie la quiso habitar, quedó abandonada poco a poco se fue deteriorando, poco a poco fueron invadiéndola, poco a poco fueron quitándole y sacándole todo lo que hubiera de valor, etcétera, y se queda ahí esa casa como una casa embrujada, una casa donde los espíritus de aquella familia seguramente rondan. Yo fui de día, eh, llegamos muy temprano a, a Mazatlán y fuimos a Villas Galaxia, precisamente esta casa está completamente ya deteriorada, llena de basura y demás, y pues entramos a, a grabar, a conocer el interior del, de esta casa que tiene una leyenda muy, muy grande ahí en, en Mazatlán. Y pues todo normal, yo no tenía miedo, nadie tenía miedo, era de día, no solamente era curioso lugar. Y de pronto eh, a un compañero estando grabando dentro de una de la habitación le avientan una botella, una botella de plástico. Y escuchamos que nos grita, ¿no? De no me espanten o algo así. Vamos hacia la habitación donde él estaba y decimos, ¿qué tienes? Y nos y menciona, pues me aventaron esta botella. Y decimos, nosotros nos fuimos, éramos dos personas, éramos tres en total. Y le dijimos, nosotros estábamos en otra área. Él estaba grabando. Lamentablemente, todos al momento estábamos grabando. En las grabaciones se escucha el sonido. De hecho, él está grabando, pero está grabando hacia una pared. Y cuando sucede que vuela la botella y, y, y se la avientan, pues eso nadie, no, no había ninguna cámara que pudiera grabar el momento, pero sí el ruido. Entonces, ahí sí me pareció muy extraño el pensar sobre si en verdad esta casa tenía algo extraño. Porque ni mi compañero ni yo fuimos y a él que estaba en una habitación solo grabando, le sucede esto que le avientan una botella. Eso me pareció un un hecho muy extraño muy raro y a pesar de que yo lo compartí en mi canal y que no es algo que dé mucho miedo yo estoy 100% seguro de que eso sucedió sin explicación y a veces por eso no me gusta mucho hablar de que no tengan explicación en mi canal porque la, la gente comienza a decir eso es falso tú solo aventaste, está eh, ya estaba planeado el charlatán etcétera la gente Cree mucho en los fantasmas, pero no cree en las evidencias. Entonces es muy pesado, muy difícil mi labor el de estar diciendo esto es falso. Nunca puedo admitir que sea verdadero porque no tengo la certeza al 100%. Entonces ese, ese caso, por ejemplo, me pareció muy, muy raro. Da, definitivamente da que pensar. Ah, amigo Oxlack, algo muy importante eh, para la gente que no conoce su trabajo, cuéntenos, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales eh, principales, por favor? Sí, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch, eh, TikTok, Instagram, como Oxlack Investigador o también como Oxlack Castro. Ahí aparece, pónganle Oxlack y aparece con todas mis redes sociales o XLACK. Ahí está el, el llamado para toda la gente que no conoce el canal de este buen señor. Le aseguro que va a encontrar mucho, mucho material interesante. Y, y para finalizar, una pregunta un poco indiscreta, amigo Oslak. Sí. ¿Algún proyecto que se venga a eh, <coughs> dentro de todos sus canales? ¿Algo nuevo o, o cómo proyectas tu trabajo eh, en el corto plazo? Mira, cuando era niño yo quería ser investigador paranormal. Viajar por diferentes partes del mundo conocer los sitios misteriosos, aprender sobre los temas sobrenaturales, conocer historias y seguir una aventura de, de recopilar estos, estos temas. Afortunadamente, y por medio de YouTube, que no nunca lo planeé, sucedió. Eh, History Channel me, me hace el llamado, me invitan también a participar dentro de los mejores ufólogos de México para a la Nueva temporada de Alienígenas Ancestrales y recibir a Giorgio Tzócalos aquí en Ciudad de México. Entonces, ahí fue cuando me bautizaron. O me. Eh, ¿Cómo se? Me. ¿Cómo es cuando acabas la escuela? Gradué. Me gradué. Me, graduaron. me gradué como investigador paranormal. Y eso me hizo sentir muy feliz. Pero estando dentro de YouTube, y este movimiento, esta nueva actividad. Nunca la habíamos conocido. Es nueva, es una época nueva. YouTube es algo que estamos viviendo, que nunca antes ha tenido un referente. Esto es completamente nuevo. Entonces también me sentí parte de ser YouTuber y el ser YouTuber es tener otro tipo de actividades, otro tipo de forma de presentarte con la, tus seguidores, otra otro estilo de vida, etcétera Entonces he estado yendo por diferentes cambios sobre qué es lo que quiero. Al final de cuentas, sé que, ahora sé qué es lo que quiero y quiero seguir esta aventura que tenía de niño, ser un investigador reconocido eh, nacional e internacionalmente escribir mis libros que es lo que ya estoy realizando para dejar un legado cultivarme más conocer más sobre este tema hacer más documentación de este y pues que mi vida sea precisamente eso una aventura de, de, de este tema de misterio, la gente me apoya en Patreon me apoya con sus eh, donaciones, me apoya con superchats, me apoya viendo mis videos, compartiéndolos, porque en este caso no solamente soy un youtuber que sube contenido, mi idea es precisamente eso, eh, el que yo me construya como un referente de la temática, como lo fueron mis maestros, como lo fue Jiménez Del Oso, y que tenga la importancia, la relevancia y sobre todo el conocimiento eh, y el prestigio de poder representar a Latinoamérica y a mi país, México, frente a todo el mundo con respecto a estas temáticas. Entonces, todos los días me preparo, todos los días eh, leo, todos los días estoy trabajando en esto. Y crear de esto, crear un una una marca que, que ya lo es, tener quizá un parque de diversiones de lo paranormal, tener una un museos que estén dedicados a la criptozoología, a lo paranormal o a la ufología... Eh, los libros, por ejemplo, también que tenga muchos libros escritos para todas aquellas personas que les interese mucho la temática. Y si puedo, más adelante, hacer cine. Me gustaría mucho hacer cine, eh, crear documentales, eh, cortometrajes y, por qué no, también películas de, de larga duración. Así que todo lo que quiero hacer enseguida es simplemente más calidad, ser más profesional eh, y dejar a toda la gente que me sigue y me ha apoyado, pues orgullosa de que esto que estoy realizando es para representarlos ante el mundo con respecto a las temáticas que no muchos tienen la oportunidad de involucrarse y de dejar la vida. Eh, María Reich, esta mujer alemana que un día fue a Nazca, a Perú, conoció las líneas de nazca, se maravilló, se enamoró de las líneas de nazca y dejó toda su vida para dedicarse a cuidar las líneas de nazca y barrer las líneas de nazca todos los días para que no desaparecieran. Entregó su vida, eso es una pasión, eso es una felicidad, eso es eh, querer hacer algo. Lo más importante para ella era que las líneas siguieran. Eh, eh, presentes hasta nuestras fechas y la gente cuando pasaba por la carretera, pasa la Panamericana cruza algunas líneas de Nazca y la veía barrer en el desierto sola con su cabello largo eh, completamente blanco y con sus, sus eh, su vestimenta andrajosa llena de, de tierra sucia, le llamaban la, la bruja del desierto y ella era feliz, ella dio la vida completamente por eh, que preservar estas líneas de Nazca y así muchos otros como Champollion con el tratar de descifrar los, los cartuchos egipcios y muchas otras personalidades que se interesaron por un tema y vivieron toda su vida para eso, eso es lo que quiero hacer y le agradezco mucho a la gente que me ayude para seguir mi historia. Yo encuentro notable, notable y decirte orden de partida, eh, súper agradecido porque nos hayas acompañado en este podcast, en este humilde podcast donde eres bienvenido cuando quieras, porque nos encanta la temática, todo lo relacionado con, la, a mí por lo menos y al Rafa igual, yo sé todo lo que tiene que ver con paranormal, criptozoología, fenómeno ovni, etcétera, así que te dejo invitado para cuando quieras, de repente tener un espacio de distensión. Acá eres súper bienvenido y decirte al mismo tiempo que yo te sigo hace muchos años. Y, y, y de verdad que creo que tú tienes un camino ya recorrido bastante amplio. Eh, re, eh, tiene, eh, eh, hay que reconocer eso. Eh, Eres un referente para muchos youtubers también, a pesar de que tú eres un investigador, en YouTube se te abrió una plataforma distinta y hay mucha gente que te sigue también por lo mismo. Entonces, darte las gracias y de verdad súper contento de haberte tenido acá en este podcast. Y como te digo, cuando quieras, eres bienvenido. Muchas gracias, amigos. Bueno. Con mucho gusto. Yo me sumo también a las palabras de Alvarito, Osla, que eh, me parece genial que tengas tan claro hacia dónde va tu carrera, déjame decirte que acá en Chile ya eres todo un referente eh, en este tema, por lo que creo que vas a ser muy exitoso con tus proyectos. Y también agradecer eh, tu presencia el día de hoy, como dice Alvarito, siempre van a estar las puertas abiertas. Y recordarle a la gente que nos encuentra como fuimos buenos, con W, fuimos buenos, tanto en YouTube como en Spotify. Por mi parte, eh, Alvarito Oslak, muy agradecido, fue una conversación muy amena, muy cálida. Y eh, espero que la gente tenga una excelente semana. Por mi parte, me despido, que estén todos muy bien. Un abrazo a todos, muchas gracias, Oslak, por habernos acompañado, que estén bien, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. ¿Cuándo va a salir este podcast? Yo diría que mañana. Mañana, compa. Mañana lo vamos a tener ya. Sí. Mañana va a estar... ¿En, eh, en YouTube? Yo te voy a mandar en YouTube y en Spotify. Ok, ok. Exacto. Yo te voy a mandar los enlaces por si los quieres difundir. Claro que sí. Y también te voy a, te voy a mandar mañana eh, la miniatura y el link del directo que vamos a, que, que vamos a hacer el sábado. Ah, por el canal del crimen. Me dices a qué hora, me dices a qué hora para que esté preparado, sí, mi hermano, porque ahorita ya estoy súper atareado, porque ya me quedan dos, tres días y me voy, pero sí, claro que sí. Sí, para, para difundirlo, porque como te digo, eso sería. Eh, ¿Qué hora es exactamente allá en, en México? Las 4.45. Las 4.45. Ya. dos horas de diferencia. Que son Slack con. Eh, con, ¿cuánto se llama? Con el, con la hora exacta para que veamos el directo del sábado. Perfectísimo, claro que sí, amigo. Pues ahí estamos. Entonces, muchas gracias por los libros. Sí, no de nada. Ahí me cuentas qué te parecen. Claro, van a estar en mi colección. Eh, los voy a apreciar muchísimo. De vista, pues ya me encantan. Entonces, pues leerlos seguramente va a ser una experiencia buenísima. Gracias, mi hermano. Dale, no de nada. Saludos, que estén bien. Cuídate, saludos compa, muchas gracias, chao chao. Gracias amigos, bye. Ahora no se sale. Ahí sé salir. creo que se cortó. Ah, ok, ya le pongo Pero... el rojo, ¿verdad? Y salgo. Sí, ahí sale. Sale okay. mi hermano. Ok. Eh... Es... No me. Ok. Mau, si sí, dejo este. ¿sigue, ¿Me siguen escuchando? No, ¿verdad? Es que por eso lo quité del Discord, porque creía que me escuchaban. Estamos en vivo, güey. No se rían de mí. <ríe> Todavía sigo en vivo en mi canal. ¿Ah, <ríe> sí? Sí. <ríe> sí <ríe> que ¿Qué? ¿Qué, me querías tomar una foto? No, no, no. De hecho... estás en vivo. Ahorita te digo. Ah, uy qué bueno que no lo dijiste. ¿Qué tal si sí? sido? O sea, a decir, no, así un, un spoiler, contenido autóctono Pero, gente, nos vemos que estén muy bien les mando un abracito, sí al rato voy a transmitir con eh, este con Chris Martel creo que a las 8 de la noche con Chris Martel, voy a transmitir con él, me invitó a su podcast y luego nosotros estaremos aquí como 10 y media, 11 de la noche transmitiendo también, los quiero mucho nos vemos al rato, no hubo superchats? No vi superchats, no se pasen de listos. Échenme la mano con eso, por favor. Nos vemos al ratito en la transmisión. Creo que va a venir Pepe, porque vamos a hablar de un tema eh, sobre el nuevo orden mundial. Voy a ver si, si, si pero al rato nos vemos. Diez y media, once, ¿sale? Bye. Ahora sí, ¿qué me querías decir? Este, no. Pues sigo, sigo en vivo, sigo en vivo. <risa> voy a cortar.